Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, la, la, la, la, la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 Si sí, si sí, deja de esconderse a tomar el té Mi que encuentra tarta y bollos Mi encuentra tarta y bollos Mi encuentra tarta y bollos a tomar el té Agrega crema y mermelada dal pan, agrega crema y mermelada, dal pan, agrega crema y mermelada, dal pan, todos tienen té.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 me lastimé. Gato, gatito. ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón. Bajo la silla.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 A los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten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 Salte conejitos, saltan, salten, saltan, conejitos, saltan, salten, salte conejitos, saltan, salten, salten. Salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, saltan, salten, salten, salte conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, saltan, salten, saltan, salten, salte conejitos, salten y alto. Oso Teddy Oso te di da la vuelta. Oso Teddy, oso te toca el suelo. Oso Teddy, oso te di, salta alto. Oso Teddy, oso te toca el cielo. Oso Teddy, oso te inclínate Oso Teddy, oso te toca tus dedos.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 Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle sigue así ya Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue sí, ya Yankee dududo dende escucha el ritmo de la música y se abrir con las chicas.